Sí, no, y ahora. Soy, hola, soy Rocío, soy la mamá de Álvaro. Yo soy Rodrigo, soy el papá de, de Álvaro. Y contactamos con el doctor fue pues a través de, de otra familia que ella había operado a su bebé con mucho éxito. Y cuando vimos los resultados, pues no nos lo pensamos dos veces y, y pedimos consulta con el doctor Medel. Y nada, aquí estamos por fin, después de casi un año. Contento y deseoso. Sí, sí. De que llegues ya, ¿verdad? ¿Al que sí?